pero también puede, ser, también puede ser la manito levantada y vamos a estar atentos a eso para que haya un orden en, en que las preguntas se hagan o los comentarios, o en fin, eh, el libreto de esto es la participación y tratar de ser no tan largo para que nos escuchemos todos ¿no? en, en eso. Así que nosotros preparamos una presentación, eh, el equipo, y entonces la quiero compartir con ustedes y vamos a ir contándoles a partir eh, de eso, les vamos a ir eh, contando. Bueno, lo primero, ¿cierto? Es que como partió Jorge, diciéndonos que eh, este Cabildo, ¿sí? eh, efectivamente un equipo transversal, es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, eh, que lo único que efectivamente no, nos une es esta convicción de que, de que nosotros queremos que la salud sea un derecho en esta constitución. Y a partir de esa tremenda eh, convicción que nos une, es que hemos, iniciamos este, este camino del cabildo de irnos encontrando semanalmente, cierto ya hace más de un año. Eh, ¿Quiénes somos? Y bueno, ahí hay una foto en el tiempo en que nos podíamos ver y, y discutíamos y teníamos un espacio que nos prestaban por ahí en el Colmet regional y ahí nos juntábamos, eh, somos un grupo de personas, somos lo que somos, pues mujeres, mamás, abuelas, eh, trabajadoras de la salud, trabajadores de la salud, papás, profesionales, en fin esa mezcla que nos hace ciudadanos con opinión acerca de las cosas. O sea, es un grupo no pretencioso, es un grupo que nos juntamos. Al principio nos juntábamos porque estábamos atorados, atorados. Necesitábamos un espacio para poner nuestras ideas y empezar a pensar cómo contribuíamos, cierto. Y en la medida que nos fuimos juntando, empezamos a construir, cierto, eh, unos de determinados objetivos que se fueron dando, yo creo que más que todo en el contexto de lo que pasó en Chile. O sea, es Chile el que nos ha ido, cierto, y lo que nos ha ido pasando a todos y en lo que hemos ido participando, los que nos convocó. Y finalmente, en esta idea, desde el 2019 hasta la fecha, hemos estado, cierto, reconociéndonos, participando en este cabildo y participando en la actividad social, cierto, y, y convirtiendo eh, esta, esta idea de la salud un derecho en, en conversaciones con otros, en conversaciones entre, eh, que nos han hecho de verdad hacer reflexiones. Eh, hemos sido bien sensibles a lo que va pasando eh, con, todas las, con todas las discusiones que ustedes se pueden imaginar, pero lo que hemos logrado, a pesar de caminos, historias distintas, lo que de verdad ha sido súper bueno es que sí hemos podido co-construir. O sea, que eso de escribir entre varios, yo no sé si lo han hecho, pero es una cosa preciosa, que alguien tira algo y como dice la Isa, genera un documento mártir o algo y sobre eso vamos construyendo. Esa ha sido nuestra experiencia, pero ha sido eh, parado desde lo que ha ido pasando en Chile, ¿cierto? y parados también desde, la, la, desde, desde varias convicciones y desde eh, las ganas de cambiarlo. ¿no? Y en eso la pandemia nos obligó, por cierto, a que el contacto fuera como lo estamos haciendo ahora. Y entonces les queríamos contar con la Isa qué cosas hemos ido aprendiendo, y qué aprendizaje hemos tenido en estas conversaciones. bueno yo creo que todos los que llegamos aquí también veníamos con hartas cositas de los biomédicos, ¿cierto? Bien parados ahí, porque fíjate que la formación no es que sea tan distinta, y por tanto, desde las conversaciones, el, el incorporar a, a personas que nos han enseñado tanto, es que pasamos a esta a una conmovisión, a hablar de las vidas y del cuidado de las vidas, ¿cierto? Con una mirada más ecológica, una mirada menos antropocéntrica, ¿cierto? una sola Pasamos de la mirada que, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es? Eh, eh, esta, esta frase borrosa de, de, de que, de que el solo cuidarse uno, ¿cierto? Uno elige vivir sano. Bueno, pasamos de miradas individuales a miradas colectivas y comunitarias, de llamar a expertos que saben mucho y que eh, vienen con la verdad a ir encontrándonos a propósito de la experiencia de muchas comunidades, de ir encontrándonos con las personas, con las comunidades y con su praxis Y desde ahí hemos ido incorporando muchas de las cosas que, que están en nuestro documento y en nuestras reflexiones. Eh, de la mirada hospitalaria, que hoy es tremenda y que quizás el peor periodo en que lo hospitalario ha opacado todo lo que tiene que ver con la promoción, la prevención y el espacio territorial y comunitario, al valor del cuidado de las personas y bien centrado en las personas, pero desde lo territorial, de la mirada patriarcal, y ahí la Marisa Matamala, ver, ¿no? que estábamos muy preocupados que ingresara, porque la Marisa nos ha enseñado como ella enseña, ¿no? que es directa, clara, cierto, y nos incorporó todos los temas en la discusión y sin dudarlo, a los temas de género y el respeto a la diversidad de las ansias de la justicia social eso que nos para y hace que, que queramos cambiar las cosas a, a esta mirada de los derechos ¿eh? y de los derechos humanos y, y esto que Lugo nos ha enseñado tanto de que no es suficiente con decir que la salud sea un derecho sino que tenemos que generar las herramientas y la institucionalidad para que sean garantizados ese es el kit de la cosa, no solo escribir una frase. Entonces, hemos ido aprendiendo y uno podría ponerle nombre a los aprendizajes. O sea, yo tengo que decir que Jimena Pichinao en temas de cómo visión y mirar las vidas fue también eh, un elemento que, o sea, una persona que nos enseñó muchísimo. De la Sacolú comunitaria está toda la experiencia de San Rafael, que es una población que está en la Vistana y que Lautaro, el director del centro de salud que está ahí, y que nos ha generosamente compartido esa comunidad. Entonces, ese aprendizaje ha sido así. Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Y eso en este espacio, en un espacio como el que los convocamos a ustedes, en estos conversatorios, en estos conversatorios en que lo formal, ¿cierto?, es poner un tema y empezar a incorporar, incorporar elementos, distinciones, discutirlas. Y después, ¿cierto?, quizás no necesitamos un conversatorio, sino a veces son dos para ir sacando desde allí cierto, el aprendizaje. Y estos, que son 12 conversatorios durante un año y fracción, han sido los espacios de las plataformas donde hemos invitado cierto, a personas y a equipos y a comunidades diversas y distintas y que como ustedes ven, los temas son los temas que nos convocan. O sea, cómo no hablar de salud mental, ¿cierto?, la Marjorie, Marjorie, que ha sido para nosotros relevante, pero hemos invitado a muchas personas para hablar de salud mental, pero no solo a personas expertas, o sea, a quienes nos han enseñado han sido personas que han estado con nosotros en los caminos Entonces, hemos, hemos, hemos caminado en temas como el derecho de niñas, niñas y adolescentes a participar en el proceso constituyente, y ahí igualmente, ¿a quiénes llamamos? A jóvenes y a niños. O sea, adolescentes y jóvenes que vinieron a decirnos cuál era su opinión. Y así fuimos construyendo, ¿no? Conversando, dialogando y co-construyendo. O sea, que era, no era un diálogo solo por dialogar, sino que era un diálogo para construir, ¿cierto? Una forma de mirar eso y posteriormente compartir. O sea, esto ha sido nuestro 2021 del Cabildo, ¿cierto? En esa expresión. Y nosotros en estos conversatorios que han sido para nosotros relevantes cierto hemos tenido el de participación ese fue un de verdad un antes y un después el tema de la participación ha estado muy permanente en nuestra discusión y en cómo llegar a ella y haciendo de verdad profundizando porque creemos que la herramienta es la herramienta para cierto que las decisiones efectivamente sean colectivas y tengan que ver con las personas participación vinculante, cierto, le hemos puesto apellido, hemos tratado de poner esos espacios de participación en el modelo de atención y en el sistema sanitario que proponemos. O sea que no pensamos solo una participación en teoría, sino que quisimos darle institucionalidad. Y ahí en nuestros documentos ustedes se darán cuenta que tenemos espacios de participación territorial, institucionales, vinculantes con la comunidad. O sea, que no más el gestor de, de, de, el gestor de red solo, sino, y los, y los eh, de salud, sino que con la comunidad. Este es precioso, ¿cierto? Y aquí estuvo nuestra Marisa Matamala. Este es un debate precioso, que son las barreras sociales y culturales que obstaculizan el ejercicio de derechos. Esa es una discusión preciosa. Ahí estuvo Marisa Matamala y Jimena Pichinado sea quizá de las mujeres que más reflexiones nos han, nos han, nos han, nos han, nos han dado en este camino que hemos hecho. Pueblos originarios, esto, esto yo quiero decirlo que nos, nos incorporó una mirada del cuidado de las vidas ecológicas y que, y que definitivamente transformó el sistema que nosotros queremos hacer, o sea, nosotros queremos un sistema sanitario, cierto, además de universal, lo queremos plurinacional, o sea, no, no, no solo que, que, que incorporen la interculturalidad, sino que queremos que sea plurinacional, que el sistema reconozca que hay naciones, o sea, que el sistema de salud lo reconozca. Bueno, la participación, ya les digo que ha sido para nosotros un tema, la salud mental, niños, niñas, adolescentes, cierto, esos han sido, y mucho financiamiento en salud, la herramienta, la herramienta, la herramienta, cómo sostenemos esto, pero no es lo fundamental. Nosotros en esa discusión hemos dicho que el modelo, el sistema, ¿cierto? Y, y, eh, eh, eh, son los ejes fundamentales. Ah, ¿cómo sostenemos eso? Bueno, aquí nosotros también tenemos un documento que habla sobre el tema del financiamiento y queremos por cierto abordar ese tema con profundidad y tenemos una propuesta una propuesta que va en el camino por cierto de ir incorporando el del seguro cierto pasar al sistema y por tanto pasar a financiamiento por por eh, por eh, cómo se llama por el no, no, por, no, por, no, por, eh, la, no solo por la incorporación de las personas ¿cierto? y los trabajadores, sino que de eh, las arcas fiscales, por impuestos. Por, por impuestos generales, pero en un progresivo, tratando de hacer, por cierto, algunas de estas modificaciones a la carga impositiva de este país que es tan injusta y tan regresiva. Entonces, también viramos el tema de la ciudad, y el urbanismo, y cómo la ciudad es la expresión de las desigualdades, o sea que también es un elemento que tenemos que transformar, porque sí creemos y estamos seguros en el tema de las determinantes, y el último que tuvimos, así que fue precioso, es el tema de la cultura para la salud y la salud para la cultura, y ahí decirles que es una reflexión profunda, fue la primera, la primera que hemos hecho y nos dimos cuenta que tenemos que habitar este espacio, y este espacio puede ser mirado desde muchas desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la cultura de salud que queremos tener, que exagera esta cultura neoliberal individualista, cómo habitamos esa cultura, cómo la cultura mirada desde la creatividad es una herramienta también terapéutica y que puede sanarnos, pero también mirando la cultura de las organizaciones de salud, qué tenemos que hacer allí, ¿cierto? Menos paternalismo, cómo generamos allí mayor participación. Entonces vino el tema constituyente, ¿cierto? Eh, y decidimos invitar a aquellas personas bacanes y valientes, ¿cierto? Ah, que estaban eh, apostando a ser constituyentes. Y allí generamos conversatorios con ellos. Y esos conversatorios fueron dos conversatorios que para nosotros fueron bien relevantes porque nos dimos cuenta que nosotros queríamos, queríamos entregar esto que habíamos conversado. ¿cierto? queríamos estar con ellos en este acompañamiento porque nosotros efectivamente esta discusión no es para nosotros la ponemos en facebook en el canal de youtube en el, pero lo que queremos es que, es que sea una herramienta política para cambiar cierto el sistema y por tanto dijimos los constituyentes y así que tuvimos estos dos conversatorios que fueron provechosos fueron largos cierto y y con alta convocatoria. Y agradecemos a algunos de los que están hoy acá, o que están sus representantes, participaron de ese espacio eh, de conversatorio. ¿sí? Y hicimos este, que es el último, que, que hicimos también, que tenía que ver con una ley concreta de salud mental, y queríamos tener opinión contingente. Y este de hoy, que es ahora con los constituyentes electos, y, y nosotros creemos que esta es como quizás ah, lo de las cosas más relevantes que podemos contribuir es eh, entregarle a ustedes nuestra propuesta, pero nuestra propuesta no está hecha eh, desde los expertos, está hecha como les hemos contado, cierto, de puras conversaciones, cierto, de invitar, de, de dialogar, y nosotros sí creemos que para, para lograr este anhelo de este grupo y de muchos de nosotros y de, del derecho a la salud, tenemos que tener para ese derecho a la salud tenemos que tener una institucionalidad que sea un sistema de salud universal, que sea inclusivo, solidario, plurinacional, de calidad, porque la gente sí quiere un estándar de calidad, de relación, de estado en ello, ¿cierto? con pertinencia cultural y territorial y con perspectiva de derechos exigibles y garantizados. Y cuando decimos eso, eso está en estos documentos que hemos ido construyendo. Y que están en la página web, y que como les digo, ha sido un de este espacio de diálogo, y de estos 16 conversatorios. Y nuestra búsqueda eh, es esa, aportar en este diálogo, de experiencias, saberes, de co-construcción, eh, eso es lo que nosotros queremos, y hemos estado disponibles, y, y hemos estado disponibles cuando la Escuela de Salud Pública llamó y dijo, todas estas organizaciones que están pensando en salud, eh, juntémonos, bueno, en ese encuentro también participó el cabildo. Y con página en blanco en esto de la cultura, que también es un grupo de gente que también se pregunta estas cosas. Y el encuentro con los candidatos, la constituyente. O sea que en cada espacio que alguien nos propone lo habitamos. Porque la búsqueda es co-construir. Y co-construir en esto que para nosotros es nuestro objetivo, cierto que es la salud como un derecho, pero la queremos garantizar. ¿Cierto? Y, y queremos que ocurran ciertas cosas que son como nuestros mínimos ¿sí? eh, y por eso estamos acá entonces estamos disponibles para dialogar y aportar en este espacio cierto queremos fortalecer la propuesta de salud como un derecho constitucional eh, fundamental nosotros creemos que es de aquellos derechos que deberían estar al principio de nuestra constitución cierto eh, porque creemos que esta constitución cierto tiene que plasmar eh, el respeto a todos los tratados internacionales de derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y por cierto los derechos de la niñez y la adolescencia. Porque queremos que este sistema, así como le estamos diciendo, universal, integral, plurinacional, con pertinencia territorial, cultural, de calidad, sea el sistema que nuestros hijos y nuestros nietos tengan y que lo hayamos ayudado a, a construir. Una salud que incorpore estas distinciones, ¿cierto? El foco en lo profesional, preventivo, el enfoque rehabilitador, ¿sí? Y el cuidado de las vidas. Esta forma que nos han enseñado nuestros pueblos originarios. Una mirada más ecológica, más pensando en, el, en la vida y en la vida de nuestro planeta y en la vida de, de todas las vidas. Y es así eh, que con ese sistema, eh, la tan de equidad de los territorios, o sea, es brutal lo que cada día escuchamos, no solo con COVID, antes de COVID. Es brutal la desigualdad que aún tenemos y que el sistema sanitario, ¿cierto?, ha sido, no, no, no, no ha sido la herramienta, ni el Estado ha sido la herramienta para disminuir esa inequidad. Y para eso, ¿cierto?, ese sistema tiene que promover la participación de los territorios y de la comunidad organizada. Ahí están nuestras redes sociales donde están todas estas cosas escritas entre varias manos, así como eh, co-construía. Como, como co así que esa es nuestra, nuestra propuesta de valor, lo que nosotros queremos ofrecer, que es conversar, ponernos de acuerdo, co-construir con el foco en la salud como un derecho. Eso. Muchas, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es emocionante. Eh, yo quisiera complementar un par de cosas de Begoña, que hizo una excelente presentación eh, para poder resumir todo lo que hemos hecho, pero decir que tenemos los documentos que son documentos que los llamamos vivos, no solo documentos mártires, sino que además vivos también, porque son documentos que en la medida que los hemos ido escribiendo, nos vamos dando cuenta de cosas que nos faltan y que tenemos que mejorar. Entonces, todo lo que ustedes van a ver en nuestra página web son documentos propuestas en elaboración por este grupo diverso que hemos sido en, que, en lo que hemos ido aprendiendo durante estos años. Y solo ahí quiero rescatar, por ejemplo, la importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes en un proceso constituyente en el cual no ha sido reconocido. Entonces, cómo generar un reglamento que permita que se sientan parte de, no solo de lo que tienen que construir, sino que del país en el que ellos están viviendo y van a ser adultos muy luego. El tema de la participación y cómo la participación nos interpela en lo que es entender que la salud eh, depende y funciona con las personas, pero con sus colectivos y con sus contextos. No hay salud individual. En la salud es, somos partes y somos el resultado de las múltiples Condiciones en las cuales no solo crecemos y vivimos, sino en las que estamos, eh, no solo en nuestra sociedad, sino que también con nuestro ambiente. De ahí la mirada ecológica. Lo que aprendimos que decía la Begoña del, de pensar en un sistema de salud que responda a lo plurinacional. Por lo tanto, que no sea hegemónico en el modelo de salud exclusivo, que permita las miradas de, de la diversidad. Y que con eso se construya la salud, son los desafíos que tenemos. Esos están escritos los documentos plasmados que ustedes pueden identificar en la página web. Y eso es lo que nosotros consideramos que es un, eh, un material que sirve para toda esta conversación del proceso constituyente. Entonces los queremos invitar a compartir sobre estas reflexiones hoy día pero hacer un camino en el cual puedan sentir que todo lo que tenemos y todo lo que hemos desarrollado es justamente para seguir conversándolo y mejorándolo y que sirva de propuesta en este proceso constituyente. Eso. Así que, Lautaro y Anita, les damos la palabra a ustedes gracias, para que nos dirijan. Be gracias, Begoña, por la excelente presentación. Gracias. Bueno, gracias. Últimamente... Darles la bienvenida y decirles que este es un grupo, además de ser un colectivo de participación, eh, también somos, creo, coherentes y consecuentes. Por lo tanto, yo no voy a estar solo moderando, voy a estar con Anita María Barro, que además ella es una arquitecta de amplia trayectoria, y con una visión de... Un mundo ...que compartimos desde el urbanismo, desde la construcción de las redes de salud, por tanto, estamos en los de sus opiniones y también sí. su postura Perfecto. respecto al derecho a la salud. Eh, y porque nosotros vamos a ir, por supuesto, dándole la palabra en la medida que ustedes vayan anotándose en el chat. Así que, nada, eh, sí. simplemente, ¿quién quiere partir? Ah, Anita, ¿tú...? Sí, los invitamos a justamente a que puedan presentarse o presentar su, sus inquietudes, su propuestas o, o lo que nos quieran compartir. Eh, la idea es poder entregarle la palabra. Teníamos pensado en el inicio tres minutos cada uno y, y en función del tiempo que nos tome, después pues, seguir con otra ronda para con los que quieran también seguir complementando. Eh, no sé quién quiere partir. Pero la idea es poder escucharlos. Eh, que... Nos interesa poder escucharlos. Eh, eh, comienzo yo, eh, parece, eh, si se me escucha bien. Sí. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la eh, presentación. Eh, si te presento. Sí, si sí, puedes presentarte y a quién representa o de qué distrito. Sí. por favor. Mi nombre es Alvin Salvaña Muñoz. Yo pertenezco a la, a la lista de Movimiento Social Autónomo del Distrito 15, esto es más o menos en la provincia de Cachapoal. Eh, y desde el punto de vista de nuestro programa, como lista, nosotros formamos un programa como, como movimiento social que agrupa, que agrupa justamente a la mesa regional mapuche, al movimiento feminista, a, a, al movimiento socioambiental, que, que en este caso era mi candidatura, era mi representación, eh, a través de movimientos culturales y, y populares. Y, y, y me encanta ver esto, ¿no? Como esta sintonía que, en que estamos muchas chilenas y chilenos, digamos, con, con estos temas, con la importancia de la participación, con la importancia de, de trascender eh, el modelo patriarcal hegemónico, ¿cierto? De hacer una mirada suficientemente inclusiva, eh, o, eh, una, una mirada transcultural, una mirada plurinacional Así que eso me tiene muy, muy contento de, de, de saber que ustedes, usted como, eh, como, como especialistas o, o personas enfocadas en el tema de la salud, eh, también tiene esa misma mirada, eso a mí me da mucha tranquilidad, de saber que, que, que estamos mucho, mucho en esta misma sintonía. Es algo muy bonito, eh, y algo que me interesa mucho, es algo que comentaron recién, digamos, porque es parte que, por lo menos yo, yo no manejo, eh, que, que es el tema de financiamiento, de cómo financiamos ese sistema inclusivo, así que ahí me va a interesar mucho eh, conocer esa propuesta que está surgiendo desde un, desde una, un, un sistema impositivo distinto ¿cierto? Al, al que tenemos que tiene que ser diferente para que, para que rompa esta tendencia hacia la concentración económica y, y la desigualdad. Así que eso, pues sí que es súper contento de participar. Me, me dejó muy inspirado leer los documentos, comprender, digamos, yo, yo soy un gran lector de, digamos, de, de estos profesores Maturana o Claudio Naranjo y, y, y esa mirada integral es, es comprender que en realidad los biológico y lo social son, son, en realidad son distintas, fase de un proceso que está totalmente conectado, que no, que no está compartimentalizado. Entonces, me gustó mucho esa mirada integral y el enfoque de la participación, nosotros estamos mirando lo mismo. Como, como, como, además de ver que, que si miramos a una sociedad integrada, en definitiva, eh, focalizar en grupos específicos no va a ser necesario, pero en el tránsito, de aquí a sociedad integrada hay que focalizar justamente a los grupos que normalmente olvidados e invisibilizados con nuestra cultura. Pues también, también me gusta esa mirada de, de que hay, hay un horizonte hacia una inclusión total pero mientras tanto necesitamos ir a, a, a hacia los que han sido olvidados directamente con una, con una y nosotros también como lista también lo vemos así que debemos hacer cabildos específicos para ir a su grupos no esperar porque los activistas vamos siempre digamos pero, eh, a la participación pero hay grupos que, que va a haber que, que superar ciertas barreras para que la constitución sea lo suficientemente representativa así que eso, así que muchas gracias por el espacio muchas gracias por su trabajo de verdad, muy agradecido. Muchas gracias, Alvin. Eh, de todos, bueno, toda la, la propuesta de financiamiento va a ser justamente es compartida para que puedan eh, verla y ver los aspectos que, que puedan ser. Eh, lo que menciona respecto de la sociedad integradora es fundamental. Eso Es parte de nuestro desafío que tenemos en adelante. Eh, ¿Quién más quiere partir? Oye, oye eh, si me permiten, yo, yo voy a provocar a alguien. Como yo la admiro mucho, eh, como pro profesional, como una mujer de, del arte, yo quiero provocar a Marucha Pinto, que nos haga su comentario. Chuta, chuta, chuta. Gracias. Oye, primero quiero agradecer profundamente esta exposición, esta mirada, Creo que cada día va creciendo una, un sentimiento tan profundo de estar conectadas, conectados, de estar mirando las cosas desde una misma orilla, a lo mejor con lenguajes distintos, pero con tanta alma, porque al final, eh, más allá y más acá de todo, está esa alma nuestra que anhela apasionadamente y necesita un mundo distinto que es el que estamos eh, empeñados en construir, no sé si construir, porque yo creo que este mundo ya está, son semillas que están emergiendo desde la tierra, emergiendo desde nuestros cuerpos para instalarse finalmente y ser estos árboles frondosos que queremos eh, regar e instalar. Me encanta mirar porque creo que quizás hemos estado tan separados de lo que es, porque yo miro al cielo, miro el universo, eh, miro adentro de mi cuerpo, miro la tierra y ahí está la inclusión, viva, así es, así construye el universo, así construye la tierra, nuestro cuerpo adentro es colaborativo, es inclusivo, integra todo y, y, y se necesita para que podamos Funcionar. Entonces no veo por qué no vamos a construir en la sociedad, en, lo, en, este, en este cuerpo social de la misma manera, ¿no? Basta con enfocarnos hacia lo que está allí ahí. ahí. Eh, finalmente tengo la profunda convicción que el sistema nivel neoliberal es el único intrínsecamente perverso porque se ha separado finalmente de la vida, de cómo se construye la vida. O sea, escuchaba la otra vez a Galeano que decía que lo único que se construye de arriba hacia abajo son los pozos, todo lo demás se construye de abajo hacia arriba. Y siento que todo esto que ustedes han planteado de manera magistral realmente, que, o sea, en cada cabildo que he estado se me devuelve el alma al cuerpo porque es de sentido común, finalmente. Eh, eso como, como primerísimo eh, comentario, digamos, eh, en que comparto absolutamente la importancia decisiva y trascendente de la participación. A veces escucho que la gente sienta que, que participa, y yo digo, no, no es que sienta, es que nuestro esfuerzo tiene que estar en que verdaderamente participe y ahí tendremos que conspirar todos para que así sea, creando herramientas poderosas a nivel de nuestros territorios para que todo ese territorio hable, se organice, se coordine, que todo ese material patrimonial, eh, valiosísimo, pueda ser sistematizado, eh, que llegue a, la llegue a la Convención Constitucional, que quede muy claro en qué artículos desemboca esas conclusiones que ha sacado la gente, las personas, las organizaciones, y que luego se devuelva, que la gente sepa cabalmente en qué redundó su opinión, su propuesta, y cuando no redundó en nada, ¿por qué no redundó? ¿Quiénes no votaron o quiénes obstaculizaron ese tipo de, de esas propuestas, digamos, que emergían de la ciudadanía? Entonces, para mí, la, la, la participación es, es la reina, la diosa, no sé cómo llamarlo, pero la gran protagonista de todo esto. Eh, me he definido durante todo este tiempo como una simple vocera. Eh, independiente de mis puntos de vista, de mis posturas políticas o lo que sea, yo soy una vocera de mi territorio y soy una vocera de las organizaciones que, eh, que preñan eh, los temas que yo quisiera impulsar, que son derechos humanos, como el eje que va a cruzar eh, la Constitución completa eh, inclusión, por supuesto, tengo un hijo, Tomás, el gran Tomás, el guerrero más audaz eh, que viene al mundo en situación de discapacidad y desde esa diferencia lo único que ha hecho ha sido enriquecer mi pequeña comunidad y la comunidad que nos ha rodeado. Su particular manera de estar en la tierra, lo único que ha hecho ha sido enriquecer lenguaje, enriquecer el cuerpo, enriquecerlo todo y permitirnos ampliar la conciencia de una manera extraordinaria. Por lo tanto, doy fe de que, la, de que construir desde la diversidad es pura riqueza, es pura belleza y lo único que hace es llegar a lugares virtuosos finalmente, como, como, como comunidades, como... Y mi tercer tema es cultura, por supuesto, entendiendo que el enfoque, o sea, así como hay una perspectiva de género, que creo que la tiene que haber en cada discusión que desarrollemos, también tiene que haber una perspectiva de cultura y de derechos humanos, y de inclusión, por supuesto. Así es que lo veo desde ese espacio, desde este lugar holístico que ustedes proponen. Eh, más allá y más acá de todos los articulados que logremos que salvaguarden finalmente y que consagren los derechos sociales, eh, los derechos humanos, los derechos culturales, en fin. Así es que me siento una hermana de ustedes, eh, lato con cada una de sus propuestas, me voy a meter al sitio y me lo devoraré, eh, y me comprometo absolutamente a apoyar todas las iniciativas que emergen desde este cabildo. Así es que muchísimas gracias, los abrazo y las abrazo, y me encantó de verdad profundamente escucharlos. Gracias, Marucha, es un honor para nosotros tenerte. Yo no sé cómo se van a llamar los constituyentes o constituyentas, me imagino, porque ojalá no se llamen políticos, <ríe> o también, pero eh, no sé cómo, cómo si, si alguien sabe eso, cómo se van a llamar, ¿No? Eh, bueno, Malucha no, no, yo creo que no, no lleva a lo siguiente. Estas semillas que Malucha nos dice que están sembradas, efectivamente nosotros lo compartimos y pensamos que la Constitución puede ser esa tierra fértil que requiere precisamente para que florezcan esas semillas. ¿no? También eh, hacer un llamado a que eh, acá lo que hemos discutido nosotros como cabildo, es que no hay distinciones en las personas. Hay personas que sin la, saber y escribir son sabias en, en la vida y que pueden aportar. Los jóvenes que hoy día están aportando maravillosamente a este nuevo proceso, a este hito histórico de Chile. Uh, no sé Dios. si hay algún, alguien... Sí, está pidiendo eh, Ricardo Montero, Ricardo, está pidiendo Ricardo. la palabra. Sí. Entonces le damos la palabra a Ricardo. Muchas gracias Lautaro, muy buenas noches a todas y a todos. Eh, les quería agradecer primero por, por esta instancia, por la invitación. Particularmente a mi amigo Hugo Campo, que fue ahí tenaz en, en la invitación y en la participación, así que se lo agradezco, me ha estado acompañando junto a otro grupo grande de personas durante todo este proceso. Mi nombre es Ricardo Montero Allende, represento al Maule Sur, provincias de Linares y de cauquenes Soy parte del de colectivo socialista, junto con mi compañera Malucha, que acaba de hablar. Siempre es complicado hablar después de Malucha. Y principalmente quería agradecerles la instancia. Eh, me encanta eh, la potencia y el simbolismo de todo el nombre, de hablar de cabildo y salud como un derecho. Yo soy un simple constituyente, y esto lo digo muy en serio, porque como que nos llegó, o sea, buscamos y conseguimos con mucha alegría el cargo, eh, pero ahora tenemos que responder a una serie de, de inquietudes y temas prácticamente ilimitados. Eh, y este no es mi tema de especialidad para nada, lógico que me he metido, lógico que lo he vivido, pero les agradezco porque vengo a escuchar y vengo a tomar nota, a tomar nota de su experiencia y a tratar de, de canalizar su experiencia a través de articulaciones masivas dentro de los convencionales. Me, me interesa mucho el tema de la salud, lo hemos venido trabajando con muchos colectivos acá, con el Colegio Médico de Linares durante toda la campaña. Un, un eje transversal de la campaña y que, que nos marcó a todos fue el tema de la pandemia. O sea, la pandemia limitó, condicionó y modificó toda la campaña. Yo y todo mi equipo estuvimos con COVID, eh, un par de compañeros concejales también estuvieron mucho tiempo internados, varios muy graves, 12, 13, 14 semanas intubados. Y eso viene a marcar y a cuestionar creo que toda la estructura del sistema en que vivimos este sistema del 18% y el resto del país, este sistema privado y público, y, y que nosotros lo sufrimos bastante de, de las zonas rurales, de la precordillera de, de Linares, del, del, de la cordillera de la costa, del secano costero, son lugares que, que sufren más fuerte el centralismo de la salud, son lugares que muchas veces quedan abandonados, yo siempre me, me río y me da un poco de impotencia el tema de los permisos, toque de queda y todo el asunto. En vegancoa o en el cajón de la Chibueno no hay internet. ¿Cómo van a sacar el permiso? Para bajar en la micro son dos horas en la mañana o tres horas y vuelve una en la tarde con un permiso de dos horas por internet. A lo que voy con esto es que no, no está pensado para la ruralidad, no está pensado para el campo eh, y hay que ver cómo hacemos esa visión más horizontal, eh, más amplia, más participativa, que nos incluya a todas y a todos. Así que les quería simplemente agradecer la instancia, me pongo a disposición y especialmente me pongo eh, a anotar para tratar de aprender un poco más. Me sumo a lucha de ver cómo podemos articular y, y llevar estas inquietudes a la convención. Nosotros somos, hablaban al inicio de, de cómo escribir el documento a varias plumas o a varias manos que es siempre una experiencia maravillosa, <coughs> tomen nuestras manos para escribir esta Constitución y que lo podamos construir entre miles y entre millones. No somos nosotros los que tenemos toda la respuesta, no somos nosotros los que sabemos todo, pero sí humildemente queremos ayudarlos a levantar esas plumas para poder escribir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias Ricardo, sí, efectivamente, la mirada que nos, que nos muestra digamos, y que la hemos tenido presente, la descentralización, efectivamente hay una mirada digamos, sanitaria a veces centralizada y en muchos otros aspectos del país, digamos, efectivamente ahí se notan más patentes las inequidades que tenemos. Eh, invit Aquí invitamos eh, a seguir presentándose. Uh, tal vez Gaspar o Benito Baranda, que es de mi distrito. A lo mejor eh, quisiera... Sí. sí. Bien. Gaspar, Gaspar que, es del, que es del gremio primero. Pero no está escuchando Gaspar. Gaspar parece. está por Gaspar, ahí, ¿no? ¿no? Gaspar. Sí. Pero parece que no está escuchando. Ya pues. Oye, eh, primero, eh, muchas gracias por este reencuentro también con algunas y algunos de ustedes. Con varias y varios de ustedes, ¿no es cierto? Eh, gracias por poder ver a Lautaro él es muy conocido por acá por su trabajo y muy querido eh, la gente hace no sabe pero él es una persona muy querida y que tiene un trato también muy humanitario con la gente es una persona eh, no solo le tiro flores porque, porque yo no he interactuado pero lo que uno escucha ¿no es cierto? de las personas que concurren allí eh, lo manifiestan especialmente ¿no es cierto? Eh, vecinas vecinos así que Muchas gracias. Y, y me gustó mucho que él estuviese, ¿no es cierto?, entre ustedes, porque eh, todos los días eh, vive lo que ocurre en el territorio, ¿ya? Como imagino, ¿no es cierto?, que mucha gente que, que está acá también presente, que, que le ha tocado vivirlo, le ha tocado conocerlo, eh, y le ha tocado, ¿no es cierto?, tener que construir a partir de esas adversidades desde el este territorio. Eh, desde el principio, como lo manifesté antes también, eh, me gustó mucho la mirada, la integralidad de la mirada y la diversidad de las personas que ustedes eh, han ido convocando y también que conformaron el grupo de ustedes. Y eso me, cuando uno se mete a la página web, eh, bueno y también cuando lee los documentos, ve también las personas que participaron de muchos de los diálogos. Yo vengo de la salud mental, eh, preferentemente, ¿no es cierto? Soy cercano a Mauricio Gómez eh, y vengo desde la salud mental desde la corriente de la psiquiatría comunitaria, ¿no es cierto?, de Franco Basaglia. Entonces, hay una, tengo una visión de lo que se hace desde la salud, eh, donde por supuesto siempre he criticado esta salud piramidal, ¿no es cierto?, donde hay personas que se sienten dueñas de los saberes y otros que tienen que ser aplacados en sus propios saberes, ¿ya? Eh, Lautaro, eh, Trabaja cerca de una ruca mapuche en la que me tocó estar hace unos cuatro días atrás y donde hay una mujer extremadamente sabia en esa ruca mapuche eh, y donde hay un cúmulo de aprendizajes de historia vinculada a la salud, pero vinculada también a un mundo tan grande. Entonces, les agradezco que, que vayan haciendo este trabajo. Eh, voy a referir un poquito más adelante a eso, pero lo que les quería pedir es que por lo menos los que estamos acá, que somos constituyentes constituyentes, no sé cómo se irá a decir, no sé cómo preguntar a la pero que nos ayuden a seguir reflexionando con la comunidad. Los tiempos son muy acotados, no tenemos tanto tiempo. Piensen ustedes, son nueve meses, doce meses, veo que está Soledad por ahí, le tocó ella, ¿no es cierto?, estar enfrentando eso desde el ministerio, y sabe que los tiempos son muy acotados, y la carrera es muy rápida, y muchas de las cosas y transformaciones que uno quiere hacer, no se logran hacer en ese tiempo. ¿ya? Entonces, eh, muchos tenemos que correr juntos, muchos tenemos que caminar juntos, ¿no es cierto?, eh, y en periodo a lo mejor vamos a tener que correr. Eh, entonces, comparto lo Ricardo, uno viene a aprender aquí, a escuchar, a contemplar, pero sigan ustedes ayudándonos a contemplar nuestros ojos, eh, nuestra voz, ¿no es cierto? Lo que podemos llevar de los territorios donde estamos, siempre es restringido, es muy restringido porque eh, las experiencias de vida de las personas son gigantescas. Nuestro territorio, ¿no es cierto? Es gigantesco, por lo menos nuestro distrito, si bien es urbano, toma sectores rurales también eh, de alta, alta diversidad. ¿ya? Entonces, eh, es una petición que les quiero hacer que, que no, nos sigan ayudando en el, en el seguir convocando cabildos en esa diversidad. Me imaginaba, por ejemplo, por el contacto que tiene Lautaro, mucha que sería fantástico tener un montón de mujeres eh, de sectores populares en un cabildo hablando de lo que significa la salud para ellas, eh, que les toca enfrentarse tanto, ¿no es cierto?, con nuestros propios... Por nuestro sistema de salud, ¿ya? Eh, donde todavía hay gurú o personas ¿no es cierto? que se siguen sintiendo dueñas de la verdad y escuchan poco a los demás. En relación a lo que yo espero, ¿no es cierto? bueno, en nuestro grupo, que partió de un movimiento independiente, de independientes no neutrales, donde también participa Gaspar, somos 11 personas las electas, eh, y nuestro grupo la persona que viene de la salud y que le ha tocado vivir La Fuerte, y Gaspar después lo podrá contar de su propia experiencia de vida, eh, es Gaspar. ¿ya? Y, y nos vamos a ir eh, acomodándose a lo que Gaspar nos vaya conduciendo también, de sus saberes y de los saberes que vaya escuchando de los demás, de ustedes y de otras personas. Así como tenemos en el grupo una persona muy joven que viene de los movimientos medioambientales, que es Juan José Martín, bueno, nos vamos a ir acoplando a lo que él va a ir haciendo también a partir de los saberes de él y de los saberes de los demás. ¿ya? Eh, y eso lo quería decir porque eh, yo considero que la, la salud, por supuesto que es transversal, y me gustó mucho el subtítulo que pusieron a esta convocatoria, porque atraviesa todo. Eh, una de mis, de mis grandes banderas de lucha es cómo se construyó la ciudad. Y la ciudad se construyó como es España, de manera extremadamente desigual. Y eso, si bien lo hizo el mercado, es el Estado que dejó entrar el mercado en eso. El Estado le abrió la puerta a que el mercado se metiera a construir la ciudad de la manera que se ha construido. Y esa construcción de ciudad refleja esa alta desigualdad que tenemos en Chile. Y tiene impactos, por supuesto, por la misma determinante eh, social, ¿no es cierto?, de la salud, tiene impactos devastadores en las personas. No solamente en la atención, en la vida cotidiana de las personas. Lo ven ustedes en el estudio que se hizo, ¿no es cierto?, acerca del impacto del COVID en la región metropolitana que se publicó en el exterior, y que es tremendo, cuando la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, en nuestra comuna, donde yo vivo, es la más alta de todas las Comuna, ¿no es cierto? Y cuando tú ves cómo se ha construido la ciudad y cómo se construyeron los pasajes, cómo se construyeron la vivienda, eh, cómo funciona esa política de vivienda, ¿no es cierto? Eh, entonces, el, el impacto que, que provoca es muy grande y tiene el otro impacto, que por lo menos en mi pequeña visión, ¿no es cierto?, que está más vinculada a la salud mental, es tan devastador y que nosotros no, no somos capaces todavía, yo creo que en Chile, de comprenderlo eso y que ya se ha identificado con fuerza en el exterior. Que es el gran impacto de la desigualdad en la salud mental de las personas, que es algo tremendo y hay tanta evidencia empírica hoy día acerca de eso. Una mujer y un hombre, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, que varias y varios de ustedes lo han leído hace tiempo, rescató esto, ¿no es cierto?, y lo puso en un texto a inicios del 2019 y destinó un solo capítulo de ese libro de desigualdad al impacto que tiene la desigualdad en la salud mental de las personas con evidencia empírica, no lo dijo así como un bonito enunciado, ¿no es cierto?, bonitas palabras. Entonces, yo creo que el, que en el derecho a la salud es salud más integral, más amplia, ¿no es cierto? Eh, bueno, tenemos, ojalá que actuar de manera muy colectiva. Eh, lo peor del modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo que tomó Chile, que fue el modelo que condicionó la Constitución, aunque no le guste esto a los constitucionalistas cuando yo digo esto, porque creen, ¿no es cierto?, que la Constitución nació del aire y la tiraron neutral en Chile, mentira. La Constitución nace por el cambio de un modelo económico, ¿no es cierto?, vinculado a Milton Friedman, y que ese modelo económico, ese programa, es que después se encarna la constitución. Esa es la verdad. El modelo partió antes de la constitución y después la constitución encarna ese modelo. ¿ya? Y por eso el Estado es del tamaño que es y es lo que hace. Entonces, digamos las cosas como son. Las constituciones no nacen de ideales amplios, nacen, en el caso de Chile nacieron, de un modelo instaurado en dictadura que impactó, ¿no es cierto?, después la construcción de esa constitución. Bueno, esa constitución lo que hizo fue construir un país, y nos gusta o no guste, extremadamente individualista. Y eso es, una, es transversal es cultural yo lo digo es una barrera gigantesca cultural yo que me vinculo con distintos sectores socioeconómicos culturales el individualismo atravesó todo atravesó todo no sé la autor que lleva harto años trabajando capaz que le ha tocado verlo también a mí me impacta claro la pandemia nos ayudó nuevamente a reencontrarnos en medio del dolor de todo lo que ha ocurrido pero no nos atravesó así no yo digo, me importa eh, y al final, ¿no es cierto?, ese individualismo solo se puede combatir con una acción colectiva. Y la acción colectiva va a implicar grandes barreras porque mucha gente no va a querer bajar, ¿no es cierto?, eh, ese, ese poder que le dio el individualismo de tantos privilegios. Entonces, el, el cambio que va a venir después de la Constitución, que alguno de ustedes lo dijo, eh, ojalá ustedes no, no, no terminen con la Constitución, que los cabildos sean para monitorear después cómo ese derecho a la salud... Baja después a las leyes, modifica las instituciones y permite, un ¿no cierto?, financiamiento. Eh, yo creo que el financiamiento es importante, pero para mí como constituyente hoy día no es, financi no es el financiamiento lo importante. Para mí como constituyente es el derecho lo importante. Y por supuesto, después voy a pelear desde otra bandera, ¿no es cierto?, cuando esté fuera la convención, para que haya modificación de tributos, ¿no es cierto?, para que efectivamente eh, se pueda financiar un derecho que hubiera estado financiado hace mucho tiempo en Chile. Entonces, esa es la observación que tenía y muchas gracias. No. Muchas gracias Benito gracias. por tu comentario, tú también nos invitas ¿verdad? A, a mirar eh, la salud de lo que nosotros hemos estado pensando, desde las personas, desde la gente que hace, también se han encontrado el documento de financiamiento que planteamos, la, eh, no solo, y el de trabajadores de la salud, que no solo nosotros los trabajadores de la salud hacemos salud, hay un montón, las dueñas de casa, las abuelas, las que cuidan a los hijos, las que cuidan a los enfermos, forman parte del sistema de cuidado que debe estar garantizado en la Constitución. vía a Gaspar por ahí o no? ¿Está ahora sí? Sí, sí está. la palabra a Gaspar. Hola, hola, buenas tardes a todas las personas. Muchas gracias por la, por la convocatoria. Bueno, primero quería contarles mi nombre es Gaspar Domínguez. Yo estudié medicina en la Universidad de Chile. Y me gradué el año 2014 y literalmente tomé mi mochila y me vine a trabajar en las zonas más aisladas de la región de los lagos. Tengo aquí atrás mío el mapa que representa donde yo vivo. Está la isla grande de Chiloé y justo enfrente, en lo que se puede conocer como Chiloé Continental, que es la provincia de palena es donde trabajo desde ese momento. Y he tenido la suerte de, desde mi tribuna de médico rural, de poder conocer tantos lugares que jamás hubiera imaginado que existían o que funcionaban como funcionan cuando yo estaba en la universidad y eso que siempre me interesó mucho esto. Cuando estaba en clase de cardiología, por ejemplo, y no sé, nos enseñaban cómo se maneja el síndrome coronario, yo siempre me acuerdo que era el que preguntaba desde primero, ¿y qué hago si no tengo esto? ¿Qué hago si estoy lejos? Siempre me preparé para trabajar en un lugar así. Y, y hoy día, después de, de tantos años haciendo rondas médicas en el buque de la Armada, recorriendo islas, a caballo, o sea, toda esa imagen como el médico rural, siento que en realidad no aprendí nada, por decirlo de alguna forma. Aunque todo el conocimiento formal que tuve fue mucho menos de lo que se necesitaba para enfrentar este, este desafío. Y trabajando aquí en la comunidad, con las patas en el barro, haciendo proyectos, con mucha eh, actividad como extra hospitalaria, podríamos decir, me motivé a estudiar el magíster en salud pública de la escuela de la Universidad de Chile, donde terminé de asentar o de hacer carne esto que en la universidad, los estudiantes de pregrado muchas veces no tomamos tanto en cuenta, que son los determinantes sociales de la salud. Y lo vemos todos los días cuando trabajamos. Y yo le explico a las personas, mire, la salud no depende de tener buenos doctores, de tener buenos hospitales o de tener buenos exámenes. La salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan. Porque si una persona tiene un muy buen plan médico, con muy buenos profesionales, pero vive en una casa donde se llueve, donde entra el frío, en la casa donde hay violencia de género, violencia sexual, abuso de, de drogas, qué sé yo, condiciones muy adversas, esa persona va a tener condiciones de vida muy muy precarias y de salud, para qué decir. Entonces eso, que quizás para nosotros que estamos aquí parece algo tan lógico, hoy día para la mayoría de las personas no es tan claro, y en este poquito tiempo que tenemos, que... Por poner un ejemplo, hace seis meses yo empecé a juntar las firmas porque decidí ser constituyente. Y si pensamos seis meses es la mitad del tiempo que, en el que vamos a escribir la constitución. Y yo pareciera que fuera ayer que empecé a buscar las firmas. Es muy poco tiempo, como decía Benito. Y en, esto, en este poquito tiempo hay tres cosas que a mí personalmente como constituyente me gustaría poder poner sobre la mesa, y lo he hecho cada vez que he tenido la instancia de la tribuna. Primero, no solo que nosotros sepamos la importancia de los determinantes sociales, sino que la persona en general lo entienda y, y aquí voy a disentir quizá de algo que ya se ha escuchado. Y es que yo creo que, si bien es fundamental garantizar los derechos sociales en su amplio espectro, entendiéndolos como la base de las condiciones de vida que permitan la vida saludable, no basta solo con eso. Y los expertos podrán decirnos: ¿Pero si uno estudia el caso de la constitución de Bolivia de Ecuador? Son constituciones que garantizan muchos derechos y se escribe de una forma casi emocionante, pero uno en la realidad ve cómo viven las personas y se da cuenta que no es suficiente. Y es por eso que una de mis principales luchas que yo me he autoadjudicado ha sido la de intentar incorporar elementos de financiamiento en la Constitución o en el, en el rayado de cancha de la Constitución. Porque recordemos que la Constitución actual, en el artículo 19, numeral 9, inciso 4, dice que las personas pueden elegir un sistema público o privado. Y en la práctica eso ha sido interpretado por el legislador como qué es lo que quiere hacer cada persona con su 7%. ¿Y qué es lo que vemos? Que las personas con mayores ingresos y menos riesgo de enfermar ponen su 7% para pagar un seguro privado, y las personas que no tienen la opción de elegir, que son FONASA, se les encasilla en castas, casta A, B, C o D, según el ingreso que estos tienen, y tienen acceso a distintas cosas. Y este sistema de castas en salud, creo que debemos erradicarlo a través de una nueva constitución que también se refiera al financiamiento. Y para ir cerrando, quería contarles que yo hice un estudio junto con otros colegas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que lo sometimos a una revista en enero de este año, en la revista Médica de Chile, donde nosotros comprobamos, con, con números, con cifras, de una manera robusta, que el solo hecho de ser FONASA A triplicaba las probabilidades de morir de COVID versus ser FONASA D o ser ISAPRE, y, lo, y ajustando por todas las variables de enfermedades crónicas, de edad y, otro, y otras cosas. Lamentablemente, la forma en que funciona la, la investigación científica en Chile hace que este trabajo vaya a ser publicado en agosto, imagínense, lo presentamos en enero. Y la conclusión de ese trabajo es que ese esa tipo de información debería considerarse, por ejemplo, en el orden en que las personas se vacunaban para el COVID. ¿Y por qué digo este tema que podría parecer tan, tan alejado? Yo tengo la convicción de que si vacunamos primero los adultos mayores de COVID porque tienen más riesgo de morir, también deberíamos haber vacunado primero a la gente pobre, a la gente FONASA, a la gente sin ingreso, y después al resto de las personas. Porque hoy día, efectivamente, en es... calle Tenían abiertos y ya está echando frío. ¿Por ahí? Sí, sí está, aquí está. Aquí pero está, ahí está, está echando está frío Bueno, por todos lados, pero en realidad es como que... Maytor, si puedes apagar tu frío. micrófono, por favor. Oh, sí, sí. Ah, no. sí, se pasa en el cabildo, ah, por si acaso. No, no. Perdón. Oye, entonces, para ir cerrando, eh, creo que es súper importante incorporar esta mirada de las condiciones de vida de las personas en la salud y que eso determina las decisiones que se toman en términos de políticas públicas. Y quiero cerrar con la importancia de la participación, porque la participación no solo es un check que tenemos que hacer en la lista para decir, bueno, se logró este punto. La participación es sustancial porque la participación va a permitir que las personas sintamos la constitución nueva propia, que la sintamos legítima. Y esto no es un libro de expertos. Si no hubiéramos citado a los 155 mejores abogados constitucionalistas del mundo, quizá hubiéramos considerado eh, algunos expertos internacionales, pero eso no le da legitimidad al proceso. Y la legitimidad la va a dar exclusivamente que las personas se vinculen y participen. Y hay que decir algo también, el 58% de los chilenos no votó en las elecciones de constituyente. La inmensa mayoría de las personas no participan, no han participado en movimientos sociales, y la inmensa mayoría de las personas incluso tampoco tienen la instancia de participar en estos cabildos, porque son mujeres, por ejemplo, que están cuidando hijos, que están trabajando, que están haciendo otras cosas, o que tienen barreras... Eh, digitales para poder participar. Entonces creo que el máximo desafío que tenemos en esta constitución para poder lograr todo lo anterior, es poder hacer real y hacer carne la participación de las personas, yéndolas a buscar a sus su casas, por decirlo de alguna forma, para que efectivamente generen la instancia de que esto es colectivo y que esto es de todo. Porque tomándome de lo que se ha dicho aquí, la, el gran paso que tenemos que dar para dejar el viejo modelo atrás es hacer las cosas de manera colectiva, dejando de lado lo individual Entendiendo que como seres vivientes y sintientes, somos seres colectivos. Así que muchas gracias por la instancia, por todos los materiales que nos están dando, porque efectivamente yo que pensaba que sabía de salud porque era uno de los dos médicos, una de las dos personas con formación en salud pública, lo escucho a ustedes, veo estos documentos, me doy cuenta que yo que pensaba que era mi tema, no, no sé nada. Así que esto hay que hacerlo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaspar. Gracias. Te invitamos a Carolina. Bien, ¿Sí? Carolina Videla, claro. ¿no? Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy buenas tardes, gracias, gracias Pato, sí. Alvin, nos hemos encontrado ya en otro espacio, yo soy Carolina Videla Osorio, soy constituyente electa por el Distrito 1, Arica, Putre, General Lagos y Camarones, zona extrema de Chile, también una zona de sacrificio por la contaminación de metales pesados, eh, traídos desde Suecia en plena dictadura y que aún siguen aquí instalados enfermando, contaminando y matando a nuestros eh, vecinos y vecinas. Una historia fuerte, dura, que, que bueno, eh, es parte de, de las luchas que aquí también se han levantado. Quiero primero, eh, bueno, ya les conté que soy constituyente electa por la lista Pro Dignidad. yo soy militante de un partido, eh, soy militante del Partido Comunista, como siempre me presento una orgullosa militante desde hace más de 22 años, y es esa militancia la que me ha entregado a mí la identidad de clase y el valor de la solidaridad, y me gusta compartirlo cuando tengo la oportunidad de presentarme. Quiero agradecerles la invitación, eh, leí la, la convocatoria eh, en la cual hablan como ustedes también se han ido organizando. Eh, quiero decir que me encantaría que en esos espacios en los que ustedes han desarrollado este tremendo trabajo, no sé si, si las hay, pero eh, dentro de todas las disciplinas que ustedes señalan, no vi trabajadoras sociales. Yo soy de profesión trabajadora social. Y aquí se ha hablado bastante respecto de eh, los factores ciertos sociales que inciden en la salud. Y desde mi profesión eh, también es algo que desde el trabajo social comunitario eh, ha conducido de alguna manera mi, la, el ejercicio de mi profesión. Eh, Trabajo en una universidad, la Universidad Santo Tomás, soy académica de esa universidad y la coordinadora de prácticas de la carrera. Y la verdad es que lo cuento porque son espacios que, que nos han permitido, que me han permitido ir abrazando experiencias comunitarias y colectivas que hoy eh, en, esta, en este momento histórico que estamos viviendo pienso que sirven, que ayudan, que nutren para la construcción de esta nueva constitución que, que buscamos construir en forma colectiva. Eh, yo no soy una experta en el área de salud, sin embargo, eh, entiendo que desde la concepción de una salud integral, ¿cierto?, eh, es cómo podemos eh, cambiar eh, lo brutal que este sistema nos ha traído, ¿no? Eh, desde la lógica de la inequidad territorial, por ejemplo, eh, en lo que yo señalaba al inicio, cuando ocurre eh, la instalación aquí en esta ciudad de estos metales pesados, este, eh, llegaron primero al puerto de Erika y luego fueron trasladados a un sitio eh, de la periferia en aquel momento y luego lamentablemente en, ya en democracia, en esta democracia que tiene tantas deudas con, con el pueblo, eh, se construyeron viviendas, viviendas sociales sobre el sitio contaminado, esas viviendas sociales que eran el sueño de las familias, este sueño de tener un lugar digno, ¿cierto?, donde vivir. Yo siempre he pensado que el trabajo es la primera condición de dignidad para las personas y luego la vivienda, ¿no?, tal vez en forma paralela. Pero esa, ese sueño que en algún momento se convirtió en realidad, luego se transformó en pesadilla. Y tiene que ver con todo lo que, lo, con, con cómo se mira, cómo se concibe eh, esto que buscamos eh, transformar en esta nueva constitución y es eh, cómo caminamos hacia el buen vivir. Aquí en mi región eh, tenemos la más alta población aymara y también del pueblo tribal afrodescendiente y en aymara hablamos del buen vivir. Yo no soy aymara me hubiese encantado serlo, no lo soy pero aquí hablamos del buen vivir nos referimos al suma camaña ¿no? esta mirada eh, que es intercultural, que es holística, que también eh, mira eh, cómo asegurar, por ejemplo, la soberanía alimentaria, cómo, cómo asegurar también que eh, la salud no sea concebida como ha sido eh, instalada desde esta salud mercantilizada, ¿no? El que vas a acceder a salud solo si te enfermas y, bueno, dependiendo de tu bolsillo, si accedes a la salud pública, a la salud privada. Y no desde una lógica del gozar de buena salud eh, desde el ciclo inicial de vida de las personas. ¿no? Y que eso también permite, eh, que permitiría, porque ese es como el, el, el sueño, eh, construir infancias felices. Pues yo cierro mi presentación con esto diciendo que eh, me parece súper importante y lo que ustedes han, han planteado en el documento de invitación eh, en este ofrecimiento a trabajar en conjunto para esta construcción. ¿Por qué? Porque eh, claramente no, no existe ningún constituyente, no existe ninguna constituyente que, pueda, que podamos arrogarnos eh, el conocimiento absoluto de cómo desarrollar aquello. Tenemos la mirada integral, entiendo yo, primero de que hay que sacar este rol del Estado subsidia subsidiario para desmercantilizar los derechos sociales. Y esa va a ser una batalla grande. Pero luego tenemos que hablar de eh, las especificidades. Y en eso me parece que el ofrecimiento que ustedes hacen yo lo recojo con mucha humildad eh, y, y buscar la forma de poder hacer una metodología que nos permita ir nutriéndonos, además de lo que ustedes ya nos, nos ponen ahí en ese link donde hay harta documentación. Eh, aquí en Arica yo voy a instalar con un equipo humano maravilloso con el que trabajamos, está por aquí. Eh, Rosita Trigo, la vi por ahí, ella es parte del equipo, eh, vamos a instalar la Casa Constituyente, que es un espacio físico donde nos vamos a encontrar con la ciudadanía, donde vamos a hacer cabildos permanentes, donde vamos a ir recogiendo, y también se va a convertir en una Casa Constituyente.cl, donde vamos a ir también alojando mucha documentación, haciendo eh, encuestas permanentes tipo cabildos eh, digitales, y saliendo por supuesto al territorio de las cuatro comunas que tiene mi región, porque son una urbana y tres rurales, así es que feliz de poder estar en este espacio, de escucharlas, de escucharlos, decirle a mis compañeros y compañeras constituyentes que también aprendo mucho de ellos y de ellas cada vez que me encuentro, y me imagino que cuando ya lleguemos a la convención vamos a seguir aprendiendo. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias Carolina, decirte solamente para que tengas total tranquilidad que en nuestro cabildo hay muchas trabajadoras sociales y asistentes sociales y además tenemos una mirada social porque creemos que uno de los aspectos que deben ustedes enfrentar son las desigualdades sociales precisamente, por lo tanto, tranquilidad con eso. Eh, también decirte que nos encantaría que nos puedas ayudar a convocar a personas, Aymara, para que se sumen a las otras personas que están con las distintas visiones de los pueblos originarios que nos parece sustancial para poder incorporarlos a este cabildo y además decirte que efectivamente como lo decía Begoña su inicio y también Jorge los documentos son abiertos, los documentos son eh, para que ustedes los desarmen le aporten lo que ustedes quieran aquí nada está cerrado ¿sí? es todo en construcción porque creemos en eso eh, tenemos sí, sí. otra palabra, creo que eh, Nicolás Santa María, está por ahí. Nicolás, eh, sí, estoy aquí, pero, pero está yo digo, la, a, también podemos debatir, ¿eh? no hay problema. ¿eh? Sí. ¿Ah? sí. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy parte del, del equipo de Benito, pero en realidad yo no había pedido la palabra, estoy aquí, hoy día estoy apoyando y escuchando y, y quizás otros eh, constituyentes que hablar antes que yo después, si no puedo complementar un poco con alguna, algunas eh, ideas también que me han surgido. Perfecto, Nicolás. Como no les conocemos a todos y no era posible presentarles a todos, entonces estamos tratando de identificar a través del nombre que tienen en el... Perfecto. Está abierta la palabra. Eh, Anita, no sé si tú tienes a alguien por sí. ahí. Alguien, ¿Alguien pidió la palabra. Ahí. Sí, Alvin, Alvin Sardeña está pidiendo la palabra. Eso, muchas gracias. Yo quería aprovechar de complementar, a propósito de lo que decía Carolina, que este, en este proceso participativo, de, de construir una nueva democracia, eh, es súper importante el tema de la soberanía alimentaria. Que tiene que ver con el derecho de los pueblos a elegir su propio sistema alimenticio, que sea además sustentable, adecuado socialmente y saludable. Eso es algo súper importante porque, claro, un pueblo que no dueño tenido esa alimentación es un pueblo que en cualquier momento se vuelve esclavo. Eh, tenemos que hay una tendencia mundial, ¿cierto?, de, de concentrar, ¿cierto?, la, la, las multinacionales de semilla, el control de la semilla. Y bueno, en, en el caso de nuestra región, de nuestra cuenca del RAPEL, es algo eh, que es como la granja de Chile, junto con la séptima región. Eh, hay una alta incidencia del uso agroquímico. Eh, y, y esto lo digo porque nosotros, nosotros nunca eh, hemos elegido eh, este modelo de alimentación, este modelo de alimentación ha sido impuesto. Y es un alimento que además de traer una grave degradación del suelo, eh, eh, daña la salud del suelo, los microorganismos y produce desertificación, eh, tiene una alta incidencia eh, a nivel de salud. Acá en la cierta región hay una, hay, un alto, eh, hay una alta incidencia de cáncer, hay eh, una alta incidencia de malformaciones. Eh, que, que al parecer está muy vinculada al tema del uso agroquímico no se ha querido invertir en estudios que sean concluyentes en este caso la universidad Ojén está reciente que una universidad estatal nueva que está surgiendo acá eh, que está recién empezando unos estudios pero es como que no se quiere visibilizar en realidad lo que ha estado pasando pues hay mucho compromiso económico entonces eh, creemos que también en el área de la alimentación es tremendamente importante tanto por la salud de la tierra como por la salud nuestra eh, el pasar a una agricultura que sea sostenible y que sea ecológicamente adecuada. Eh, tiene múltiples, múltiples factores, está demostrado ya, la propia FAO lo, lo dice, eh, que queda una alternativa más de desarrollo integral, que produce fuentes de trabajo, que produce innovación. Entonces, digamos, para mí es súper importante también colocar la soberanía alimentaria y, y el derecho a una alimentación saludable en, en todo nivel como parte también del, de este entrelazamiento ¿no? que tiene, tiene la salud de manera de manera transversal y transectorial. Eso quería comentar. Gracias. Eh, Alejandro Escobar también había. Está por ahí. Sí, acaba de ingresar Natalia Enríquez también. Perfecto. Entonces, bienvenida Natalia y vamos a darle la palabra a Alejandro Escobar. Si sí. se anima. Insisto, pueden debatir también, ¿ah? ¿eh? Podrían estar pensar distinto a lo que hemos comentado hasta ahora, así que bienvenido al debate. Sí, bienvenido, de todas maneras. Eh, hola, buenas tardes a todas y todos, gracias por el espacio, mi nombre es Alejandro Escobar, y bueno, estoy en representación de Tania Madriaga, de la lista del pueblo, eh, y bueno, eh, no había pedido la palabra, pero eh, voy a hablar, <risa> no sé qué pasó, pero... Eh, <risa> Si del, del, no pide la palabra, primero... lo explicamos, Alejandro. No. Sí, no, no te preocupes, no hay problema. Eh, eh, mira, yo creo primero felicitar el, el, el espacio, creo que el, el trabajo que hicieron en el Cabildo eh, y la síntesis que, que acaban de, de compartir, creo que en general va a lo medular. Eh, creo que en eso de, la, eh, de las discusiones que hemos dado, por lo menos en... Eh, eh, no voy a hablar de, a nombre de la lista del pueblo, solo en lo que hemos conversado con, con, eh, con, con Tania. Eh, lo que, hemos, lo que hemos coincidido es que efectivamente la salud tiene que ser un derecho humano fundamental y que efectivamente eh, se ha entendido como una producción colectiva del buen vivir eh, y no solo como el derecho a la asistencia. Creo que ahí hay una distinción que ustedes hacen en, en la presentación que es importante, que es una mirada integral de la salud y que no se reduce a la enfermedad, ni a la administración de la movilidad, eh, ni al flujo financiero que tiene que sostener un precarizado sistema sanitario. Yo creo que eso eh, la gente lo ha dicho en, en, eh, de diversas maneras en, en distintos cabildos, tiene muy claro que eh, necesita una mejor asistencia sanitaria, que no es lo mismo que la salud, eh, pero también muchas y muchos han dicho que necesitamos una mejor salud y en eso efectivamente, como aquí muchos ya lo han dicho y lo comparto, efectivamente la vivienda, eh, la alimentación son derechos vinculantes para la producción de ese bienestar común. Creo que eso, eh, eso es importante y que la economía también está vinculada a la salud. Eh, por lo tanto, la, la salud yo la, la veo como el repositorio de varios derechos vinculantes. Eh, no solo como una asistencia sanitaria. Y en eso, eh, con, con eh, Tania, cuando estuvimos en, en su proceso de candidatura, eh, le dimos un especial, una especial relevancia a dos aspectos de la salud, eh, el enfoque territorial y comunitario, que creemos que es algo que hay que recuperar es algo que eh, no solo desde el punto de vista de la asistencia, sino que también de una noción positiva de la salud y no negativa y patogénica, como es la que, la que prima, eh, creemos que es importante relevar eh, como un derecho. Eh, y por lo tanto es una salud desde los territorios, desde las necesidades de sus comunidades. Y cuando uno mira la salud desde los territorios y las comunidades, todo, es vivienda, es medio ambiente, es alimentación, es participación vinculante, que para nosotros también es muy importante. Y ese es el gran desafío que yo creo que va a tener la, la constitución que es como el proceso constituyente eh, efectivamente es un ejercicio de soberanía eh, y no solo de, de representación. Eh, a nuestro parecer el, la, la convención eh, constitucional eh, no es el parlamento eh, y por lo tanto no puede tener el mismo carácter que eh, tiene el actual eh, parlamento porque de lo que se está jugando del 18 de octubre en adelante es eh, la crisis de la lógica de representatividad. Eh, no es solo una crisis que eh, la están teniendo los partidos, sino que son todas las instituciones. Eh, es transversal. Es, lo que está hoy día en juego es el cuestionamiento a la, a la lógica de representatividad, como el sistema político lo venía entendiendo ahora. Eh, por eso, por eso el común, los comunes, eh, la, gente, la, la gente, el vecino, eh, hoy día está, eh, y yo creo que con justicia, eh, representando esas voces en el proceso constituyente, y creemos que la salud eh, debiese ser un tema muy importante a considerar, eh, no como asistencia, repito, sino más bien como el repositorio de otros derechos vinculantes. Muchas gracias, Alejandro. Eh, no sé si teníamos... Apelado a, a Vade, ¿quién, ¿quién es? Eh, ¿Podría presentarse? Eh, ¿Es algún constituyente? Supongo, no lo tengo en mi nombre yo. <risas> si no, hola. Pelao Bade es Rodrigo. Sí. Ah, es Rodrigo. Es, es Rodrigo, ah, okay. sí. Hola, sí. sí, hola. Hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad es que ese es mi nombre, pero mi carnet dice Rodrigo Rojas Vade la papeleta, tuve que ponerle ese. <risas> eh, <risas> Yo vengo aquí a escucharlo un poquito. Eh, yo no tengo ninguna etiqueta académica porque no, no estudié. Así que lo único que sé es pelear contra el sistema, contra los pacos, perdón, el que le moleste esa expresión, y, y tratar de generar los cambios con las herramientas que tengo. Soy paciente de oncológico desde el 2013. Creo que mis superpoderes todavía no están muertos, pero sí muy endeudado. Tengo un doctorado en órdenes de embargo. Y como el otro, veo que hay muchas profesionales de la salud y eso, y, y, y eso se agradece. Y yo vengo así como del otro lado, del que está muchas veces en la cama, a escucharlo. He, visto, he escuchado muchas propuestas interesantes que, y miradas de, con respecto a la salud que coinciden mucho con, con lo que yo pienso, más allá de, de, de que todas la queramos constituir como un derecho, sino como la vemos, no tanto así como con la ausencia de enfermedad, sino con algo más integral, como decía el compañero que recién habló. Eh, se me olvidó así, yo soy el candidato electo del Distrito 13 por la lista del pueblo, y nada, agradecerle este espacio. Eh, yo vengo aquí, como les decía, a más que a debatir o a provocar, a escuchar mucho, a nutrirme, porque tengo corazón, tengo garra, me falta la academia, y eso... Es parte de mi foda que yo me hago, entonces trato de rodearme mucho de, de gente que me pueda suplir eh, esa, esa parte porque finalmente esto es una construcción colectiva, creo mucho en el desarrollo colectivo, circular, comunitario, soy un admirador del pueblo originario a morir. Cuando la gente dice cuál es el modelo económico, yo no sé por qué tenemos que copiarle a otros países el modelo económico si tenemos un pueblo que lleva resistiendo 500 y 1000 años y, no, y, y más encima en concordancia y, y de la mano con nuestra madre naturaleza y su salud, la basan en ella misma y no sé por qué todos siempre dicen que tenemos que mirar para el norte y copiar si tenemos que mirar para el sur o para lo que tenemos acá en nuestra misma tierra. Por ahí dicen las brujas que uno tiene que hacer su ritual de limpieza con lo que te da tu tierra. Así que eso es lo que yo aplico, veo lo que me da mi tierra, mi territorio, mi, mi gente, y de ahí surjo. Así que soy un poquito más espiritual, como, como lo, lo podrán haber escuchado, pero nada, agradecerle mucho el espacio y feliz de, de poder, ya voy a bucear en su página, sé que ahí los compañeros dijeron que había mucho material, así que me, me va a tocar ahí ponerme la antiparra, la snorkel, y empezar a y a tragar todo el conocimiento. Así que gracias por la incitación y por la provocación aquí a presentarme. Muchas gracias, Rodrigo, que te hayas presentado. Sí. Y tu mirada siempre es bienvenida, digamos, es importante tener, es decir, la academia no, no lo es todo, justamente, es decir, nosotros todos, los cabildos que hemos hecho también nos interesa mucho todas las visiones, todas las visiones y el, los usuarios son fundamentales ¿sí? las personas que, de, de, que todas las personas son necesarias y no son las que nos aportan y nos retroalimentan y si ¿sí? construimos esto juntos como, como decían acá los compañeros así que gracias gracias Rodrigo, bienvenido Natalia, Natalia pidió Natalia pidió la palabra Natalia, bienvenida a este cabildo, ojalá holis Hola, no me entiendo, yo... turno. hola. hola. No, no, no. Pero salí a caminar porque, ah. bueno, un gusto ver aquí a mi compañero Rodrigo, apelado, pero sí. como les decía, estuvimos en reunión desde las 10 de la mañana, entonces como creo que es sano mover el cuerpo. Sí. Así que salí a caminar. Por eso estoy así, abrigadita. Eh, lamento haberme perdido algunas palabras pero alcancé sí a escuchar la presentación de Begoña. Eh, yo hay varios de los presentes que conozco, por los que puede participar siendo presidenta del Regional Santiago. Y mmm, la verdad que desde antes de que tuviese la posibilidad de formarme en, en salud pública propiamente tal, eh, eh, todos los que hemos trabajado en atención primaria y en la salud pública tenemos bastante claro, yo creo, la importancia de los determinantes sociales. Después, claro, le puse un nombre y había una teoría detrás. Pero el tema son las condiciones de vida. Y efectivamente, como lo decía el compañero que estaba antes que yo, que venía en representación de Tania, tiene mucho que ver con esta mirada patogénica del humano en donde habitualmente terminamos hablando de la enfermedad pero nunca hablamos de la salud y eso es eh, cambiar el switch hacia tener una visión salutogénica del vivir eh, y creo que ese cambio switch es el que necesitamos eh, y ojalá eh, eso requiere una intervención sobre los determinantes sociales y desde todas las políticas como muy bien plantea el conversatorio entonces, eh, nada más que decir que estoy en absoluta coincidencia, eh, lamento que en general las conversaciones de salud en la televisión habitualmente se terminan reduciendo a hablar de los sistemas de atención sanitaria y hay mucha confusión al respecto. Entonces, cuando se plantea un sistema único de salud, rápidamente se piensa que es un sistema de atención sanitario público único y cuando se entiende un poco más, eh, terminan hablando de los fondos de la parte del financiamiento de la salud. Entonces se termina como discutiendo sobre si fondo único o no, pero muy pocas veces realmente se habla de un sistema único de salud, donde parta desde la rectoría, desde la gobernanza, desde las políticas públicas, que es lo que finalmente hemos podido ver en este estado de excepción constitucional en que el Estado ha tomado cargo todo el sistema sanitario. Entonces, este es un, un buen ejemplo de de lo que se puede lograr tomando a cargo el sistema de salud realmente. Ahora un buen ejemplo probablemente para ver una toma del poder sanitario de mala manera. Yo estoy muy en desacuerdo de las políticas sanitarias que ha implementado este gobierno, en general siento que ha llegado tarde, que ha llegado mal, y que ha llegado de una visión extremadamente técnica eh, y que llega a ser ofensiva. Porque cuando tenemos un exministro como Mañalich, que dijo que no sabía los niveles de hacinamiento que existían o los niveles de pobreza, ofensivo. Yo con todo el respeto que le tengo al doctor Paris, que él esté pidiendo poco más que nosotros le demostremos con datos científicos que el carne verde es equivocado, me parece que también es un insulto. Eh, así que, bueno, tengo una visión bastante crítica. Y lamentablemente ya eh, siempre todos los humanos tenemos un proceso adaptativo. Entonces, al principio nos parecía horroroso tener 7000 contagiados, tener 100 muertos. Y ya de repente eh, el cerebro empieza a tomar mecanismos defensivos y a aceptarlo nomás. Se empieza a perder la capacidad de asombro. Lamentablemente cada uno de esos números son personas. Y bueno en general siempre, bueno, este gobierno aplicó la lógica de la salud de llegar siempre <ríe> a intentar contener el fenómeno cuando ya está instalado, <ríe> entonces vamos comprando ventiladores mecánicos, pero nada de la promoción, la prevención, por ahí se acordaron en algún momento que existía la atención primaria, yo claramente me encantaría que la atención primaria fuera el centro del quehacer sanitario, donde estuvieran puestas la mayoría de los recursos, y por otra parte, más allá de que Chile informe que tiene agentes de salud, la lógica del agente de salud brasileño eh, no es el que tenemos nosotros a capo. No una persona que provenga de la comunidad, elegida por la comunidad, que sepa los problemas de salud de la comunidad, que sea validado por ellos y que intervenga directamente con ellos. Nosotros no tenemos la lógica de los agentes de salud. Lo cual me parece que es extremadamente necesario si uno realmente piensa desde una salud comunitaria. Así que me parece que hay hartos hartas, hartas elementos que cambiar, pero no todos es, son, eh, son materia de la Constitución. A mi parecer tiene que quedar que la salud es un derecho en la Constitución, que se tiene que ejercer a través de un sistema único de salud y que tiene que tomar a cargo los determinantes sociales a través de la intervención en todas las políticas. Eso, compañeros y compañeras, eh, de la salud y de todos los ámbitos de la vida. Un abracito Gracias. grande. Gracias Natalia por tu esfuerzo, eh, me imagino has tenido una jornada intensa y eso eh, nos alegra que hayas querido estar con nosotros. Por supuesto que el tema de la pandemia tiene que ser una, uno de los temas que a discutir por ustedes y también por nosotros como Cabildo, como ya lo, lo hemos hecho. Todos sabemos y está además decir que ha sido un reflejo de las desigualdades y es importante eh, empezar también a poner los temas. Así como el CENAME, que no ha aparecido todavía eh, eh, como una discusión importante a propósito de los derechos de los niños. Yo eh, quería, eh, si no, me permiten, pedirle a Carolina, porque sé que se quiere ir, que nos regale un ratico de su arte. ¿Sí? ¿Es posible? Si están desacuerdo, hagan así para abajo, ¿no? <ríe> Carolina, está muteada. Benito Baranda tiene la culpa. Eso quería, eso quería decir. Es que no, yo. No, no. No, si todo el resto dijo que sí queríamos escucharte. Ahí por el chat eh, señalé que me tengo que ir, bueno. Estamos despidiendo compañeros casi todos los días, lamentablemente, a propósito de la salud. Eh, pero me tengo que ir ahora, pero me pidieron si podía cantar una canción. Yo no sé si me, si me escuchan bien, espero que sí. Eh, denme un segundo, que esta cosa se desafina cada rato. Todo cambia, cambia todo, cambia. Ah. Cambia todo, cambia. Pero no cambia, no cambia. cambia. Lejos que me encuentre ni el recuerdo de mi pueblo y de que me no ayer. Tendrá que cambiar mañana y así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, todo cambia. cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. cambia, todo, cambia. cambia, todo, cambia. cambia. Mira, todo Mira, todo. Vamos para el nuevo Chile. Ese bravo, el... bravo. Bravo, bravo, gracias uh -huh. Carolina, perdón. Perdón Carolina, gracias. chao. Gracias. gracias. Muchas gracias. Yo creo Anita, con esta cerramos. Voy darle la palabra a Jorge. Yo creo que ha sido un conversatorio que nos llena de esperanza, de ilusiones. Y con estos constituyentes, yo creo que vamos a tener la constitución que queremos. ¿no? Así que. <ríe> sí, felices. <ríe> Estamos felices. Anita, tú y luego Jorge, para que cierre, por favor. Sí. Bueno, agradecerles sí, a todos los constituyentes y a lo, y todos los otros representantes que, que han podido aquí compartir con nosotros sus visiones, que también, porque no hay duda que nos enriquece, digamos, y nos retroalimenta justamente en esta co-construcción, co como hemos dicho. Así que gracias a todos. Jesús. Eh, bueno, queremos agradecerle en nombre del de Cabildo a, a todos los que han participado, todas las que han estado acá presentes, constituyentes, asesores, representantes, etc. Eh, bueno, es, es muy importante eh, que estén eh, en, este, en este espacio de interacción, sobre, principalmente sobre el tema de la salud. Eh, sabemos que ustedes están muy demandados, que van a tener una una carga enorme, que no es fácil que estén con alguien o con algunas, algunos eh, encuentros, cabildos, organizaciones de distinto tipo, eh, son muy, son muy pocos muy poco en realidad y, y, y, y frente a usted o con usted están casi 20 millones de ciudadanos, así que en realidad es una cosa descomunal, digamos, en realidad estar con esa tremenda eh, carga compromiso ciudadano que ustedes digamos han, eh, han asumido eh, nosotros eh, tenemos el interés digamos de, de ser un espacio en el cual ustedes digamos, puedan encontrarse que puedan eh, en definitiva eh, hacer presente su visión de la salud eh, puedan tener alguna algún apoyo en términos más bien digamos, de lo que son las políticas de salud que que son los elementos de repente más técnicos eh, entendemos que los grandes principios que aquí se han enunciado, bueno, los compartimos digamos, todos, digamos, y, y bueno, ese, ese es, el de, es el punto de entrada, digamos, es el, es el cimiento que sostiene todo lo demás que ustedes eh, van a tener que eh, eh, plantear en la Convención Constitucional eh, eh, como voces del pueblo. Eh, y, y bueno, y, y de, de ahí, desde ese basamento, bueno, viene todo el resto del edificio. Eh, país digamos que hay que levantar y que, que hay que cambiar y en ese edificio país es eh, donde queremos nosotros eh, aportar, eh, también interactuando respecto a los grandes principios porque todos, evidentemente que partimos de decir que yo, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que me sostiene y ahí está, pero, pero también en el camino surgen, eh, surgen los temas más, más propiamente eh, podríamos decir eh, sectoriales o intersectoriales y son los temas que yo que tienen nuestros documentos como modelo de atención de salud modelo de gestión lo que participación lo que la, la salud en los pueblos originarios lo que niño y niña y adolescente lo que lo que es la salud mental digamos. o sea eh, muchos aspectos en los cuales eh, en el debate surge surge esto bueno y, y, y cómo cómo se aborda esto ya está bien está bien Sistema universal, solidario, plurinacional participativo, todo, todo, todo muy bien, todo muy bien. Ah, ok. Bueno, pero tenemos un sistema de salud. Entonces, ¿cómo transformamos ese sistema de salud? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué habría que hacer para que este sistema de salud fuera de otra manera? Como decía Natalia, también tenemos, sea un sistema no que mire desde la enfermedad, sino que mire desde la, desde la necesidad de salud. Eh, bueno, ¿cómo lo cómo hacemos? Porque eh, lo que hemos estado... Bastante tiempo eh, parte del sector, eh, bueno, yo he estado en funciones también directivas, pero bueno, hace tiempo ya soy, soy un médico clínico, y que estoy ahí, veo, veo a la gente que llega todos los días con sus con su problemas de, del sector poniente de la región metropolitana, y, y, y, y bueno, ahí, ahí, ahí, ahí surge entonces, entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo esto? Y finalmente, que eso se hace realidad. ¿Cómo se hace realidad la interacción con la ciudadanía? ¿Cómo, se, cómo la ciudadanía se integra en es lo que es la salud? ¿Cómo la, ¿Cómo la salud también se integra con los otros sectores de, de lo que se han determinado los determinantes sociales? Eh, como denominación, como decía Natalia. Entonces, eh, eh, bueno, eso es importante. Hemos hablado de repente en el cabildo como la salud, como, como un punto de encuentro de todos los derechos. Eh, eh, Finalmente necesitamos estar sanos, ser un pueblo saludable como para poder también cumplir nuestros sueños y también ser, ser eh, sujetos que aporten el desarrollo de la, de la sociedad. Eh, eh, entonces, en ese, en ese, en ese aspecto, entonces, eh, eh, lograr tener un pueblo sano, un ciudadano sano, eh, es una, un, un asunto central. Entonces, ¿cómo cómo eh, conectamos esto con la vivienda? ¿Cómo conectamos esto con la ciudad? ¿Cómo conectamos esto con la naturaleza? ¿Cómo conectamos esto con las, con las culturas? O sea, es una, es una complejidad eh, fenomenal. Pero, pero bueno, eh, eh, como seres que habitamos este planeta, tenemos que tener la capacidad que yo, de, de hacernos cargo de esa complejidad. No, no, no podemos solamente actuar desde de, de, de tomar como, ah, esto es muy sencillo, dos o tres cosas y listo, y arreglado. No, es, un, es, es toda una complejidad y tenemos que hacernos cargo de esa complejidad y por eso es que tenemos que reflexionar sobre cada uno de estos, de estos aspectos, tenemos que, que reflexionar sobre la educación, muy central la, la educación, cómo, cómo se transforma la educación, también para hacer una educación que esté al servicio del desarrollo de, de, de, la, de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, eh, eh, como se ha dicho en esta, esta rica conversación, eh, como se ha dicho, es necesario mantener la interacción y, y, y mantenerse en los espacios. Sabemos que ustedes no van a poder estar eh, siempre en conexión con nosotros, pero eh, nosotros existimos y ustedes, digamos, eh, eh, tienen un recurso en nosotros. Como, como, como, como colectivo, como personas que tienen una, una experiencia en salud, que viven la salud cotidianamente, tienen un recurso, un recurso al, eh, al cual usted eh, eh, concurrir para decir que yo parecí, de, está, está la pelotera en la convención con el tema que yo del financiamiento, está, está la escoba con el tema que yo de la salud y los pueblos originarios. Bueno, que yo, eh, ¿Cómo? cómo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos plantearnos frente al cuestionamiento concreto que se, que, que se hace desde, desde, la, desde la contraparte, de los adversarios, como quieren llamarlo? ¿Cómo, ¿Cómo nos paramos? Porque finalmente, finalmente esta convención, como ya se ha conversado mucho, no va a poder ser un espacio cerrado oculto. Va a ser, una, va a ser, una, va a ser como esta casa de vidrio, ¿no es verdad? Que alguna vez que se os instaló en el centro de Santiago, en el cual van a estar todos ahí todos atentos a ver, a ver qué pasa entonces entonces en, en esta en esta de esta de, esta casa de va a surgir hacia la ciudadanía mira que se, están planteando esto mira que se, y, y bueno y, y están nuestros nuestros constituyentes que, que que son las voces las voces de la ciudadanía ya hemos hablado de la representación no hablado, pero son voces de la ciudadanía bueno mira eh, qué es lo que están planteando ellos cómo ellos neutralizan lo que es la postura de, mire, que yo, tenemos que mantener los ejes centrales del sistema actual, porque el sistema actual ha generado tales y tal situaciones y no todo tan negativo. Entonces, bueno, ¿cómo nos paramos entonces frente a eso? Entonces nosotros queremos, queremos contribuir a esa reflexión, que eh, no tenemos las soluciones eh, obviamente totales, las construiremos en conjunto, pero queremos que, yo, que ustedes tengan el máximo apoyo ciudadano para poder lograr su objetivo de incorporar el derecho a la salud en la nueva constitución, de garantizarlo y de, y de ser después capaces de implementarlo en consonancia con los principios constitucionales que, eh, que podamos establecer digamos, en este nuevo cuerpo, cuerpo legal, madre de todos los cuerpos legales en cualquier país de, del mundo, pero por supuesto que que más allá de los cuerpos legales está el poder digamos, de la ciudadanía y tenemos que atender digamos, a lo que es el, el, la, la demanda del, del pueblo, de la gente y poder llegar a, a, a desatar todos los nudos que nos han impedido tener que sea, una, una aproximación de salud en el país que corresponda que sea, al objetivo fundamental, que es tener un pueblo sano, tener, tener ciudadanos sanos. Así que yo los invito que sea, a próximas reuniones, vamos a invitar a, a, a, nuevamente a, a, a espacio ustedes nos pueden, nos pueden de, eh, decir a través de, de, de, del correo o, o en la página web, decirnos, que decirnos, mira, yo quiero, quiero que conversemos sobre este tema específico, que podría ser, Quisión, muy grande, muy puntual, pero este tema específico. Este es el tema que a mí me preocupa, porque me preocupa, que que cuando yo esté en la convención, vaya a surgir esto, y yo, en realidad, te desnudo de argumentación, de, a lo mejor política no, pero a lo mejor de, a lo mejor de soporte técnico, para poder que se, defender, que eso es lo que es mi planteamiento. Y ahí nosotros queremos apoyar en la medida de nuestras capacidades y también, también, no solo los que estamos en este cabildo, sino que también nosotros también tenemos que, tenemos relación con distintas personas, organizaciones a las cuales también podemos pedirle apoyo. No, no somos nosotros, nosotros el factotum. También pediremos a otros que colaboren, porque esto es una causa ciudadana. Así que muchas gracias por estar, esta tarde, noche... Y mucho éxito en su labor y muchas gracias porque ustedes se hayan hecho parte de esta demanda ciudadana y, y hagamos que este, que este momento histórico sea un momento histórico que realmente se predicta al futuro y que no sea solamente que sea un momento que fracase y que, y que vivamos, vivamos nuevos momentos de dificultad, de, de rabia social, ¿verdad? que finalmente nos lleve a lo mejor a otro punto histórico, pero ojalá que este nos permita... Eh, atender adecuadamente lo que son las necesidades de la gente. Así que, bueno, muchas gracias, buenas noches, eh, que descansen. Elisa, Elisa, todavía había perdido la palabra. Muchas gracias. Un cortito, eh, tenía que haber sido antes que Jorge, pero bueno, solamente comentarle a, a los participantes, especialmente a los constituyentes, que este cabildo no solamente trabaja desde lo teórico, desde la confección de documentos y los conversatorios y todo el trabajo que ya mostraron, sino que también desde lo social y eso ha significado preocuparnos de la inseguridad alimentaria y, y apoyar desde el año sí. pasado a comedores solidarios en la pinzada. Exactamente eh, quería comentarles eso para que ustedes supieran que eh, más allá de juntarnos este grupo de personas a trabajar en, en todo lo que les estamos ofreciendo, también, como alguien dijo por ahí, nos no, no, no, metemos las patas al barro, nos vamos allá al, al, a, la, a los comedores solidarios y, y ponemos nuestro granito de arena, así como en otras instancias que hemos estado presentes. Solamente eso quería comentarles porque también eso nos acerca al territorio, nos acerca a la gente que necesita, a la gente que hoy día está pasando hambre y, y, y podemos también recibir su... Retroalimentación, también poniendo el tema en diferentes espacios, incluso académicos, en congresos, en espacios de conversación. Eso quería comentarles. Chao. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos ¿Cómo? hasta ¿Cómo? otro ¿Cómo? minuto chao. Chao. a votar gracias. mañana. Gracias. Gracias. Muy bien. Adiós. Chao. Que les vaya bien. Gracias a todos. Chao.